amigos aquí tenemos el TV de LG fíjense cuando yo le doy clic al control puedo ver que inclusive aquí están las opciones de Apple TV en los televisores 2019 y 2020 obviamente es súper importante proceder siempre a mantenerlo actualizado y ahorita después de esta actualización vamos a ver todas las opciones así se ve lo estamos abriendo después de la actualización y nos va a cargar los contenidos vinculados a la cuenta películas la librería y demás pero lo que más nos interesa ir al panel del hogar entonces aquí vamos a conectarnos al TV LG fíjense que en la parte izquierda, tenemos la opción de AirPlay lo que vamos a hacer efectivamente es activarla porque acá está desactivado si sí. le damos las opciones de solicitar el código por primera vez o siempre en este caso vamos a decir que solo eh, una vez podemos cuadrar todo lo que tendríamos en el Apple TV a nivel de, de las opciones de subtítulos, textos sobre pantalla y demás Inclusive podríamos ver qué versión de AirPlay tiene y hacer algo un poco más avanzado a nivel de domótica al configurar HomeKit. En el panel del hogar vemos AirPlay que ya lo habíamos activado y ahora en el iPhone lo que vamos a hacer es ir al panel de control y le vamos a decir siempre y cuando los dos dispositivos estén en la misma red que empiece el mirroring vamos a detectar qué televisor en este caso este de LG y ahora ya vamos a poder ver básicamente lo que tenemos en el smartphone fíjense la calidad y fíjense la, la rapidez inclusive vean un video en cámara lenta que estoy lanzando desde el smartphone es así de simple y cuando termine solamente voy al iphone y le digo pare el mirroring y puedo seguir viendo tv así de simple